Hola, bienvenido a este nuevo video, en el que haremos un recorrido por las noticias en el mundo del stop motion. Yo soy Rulo, y esta vez me acompaña mi amigo Edu. Doffy, sus amigos y la primavera. Duffy, el osito de peluche de Disney, estrenó corto en stop motion para recibir la primavera y celebrar el Día Internacional de la Felicidad. En el corto podemos ver cómo Duffy y sus amigos se preparan para salir a disfrutar del primer día de la primavera, cuando de repente algo sale mal, pero los peluches se las idean para salir del embrollo. El corto se encuentra disponible en el canal de YouTube de Disney Parks, canal dedicado a los parques de diversiones de Disney. Dirigida por la aclamada directora checa Ana Estekalova, Love is Joseph de es un bello y bizarro cortometraje. Desesperada por encontrar el amor en un basurero, una pequeña criatura posee el cuerpo de un perro fallecido. Para tratar de encontrar el amor. Incluso si el recipiente es un perro muerto, esto tendrá sus desafíos. Y esta criatura carroñera encontrará el amor sin importar lo que cueste. Vocabulantis, el videojuego que necesita tu ayuda. Vocabulantis es un videojuego hecho totalmente a mano con la técnica de animación stop motion. Para entregarnos una experiencia de juego del mundo real completamente digitalizada. Esto en palabras de sus desarrolladores. Gracias a la alianza entre los estudios Kong Orange, Wired Fly Animation y el poeta-artista Morten Sondergaard, se está desarrollando el videojuego. Vocabulantis se encuentra en Kickstarter de nuevo después de no haber recaudado lo necesario y su Kickstarter finaliza el 26 de abril de 2021. Todavía no hay fecha de salida, puesto que están en desarrollo temprano del juego, pero se espera que cuando salga esté disponible en todas las plataformas existentes. Tras la oferta del debut del grupo Los De Distance, llega el nuevo sencillo y el video oficial animado en stop motion de Knives. Dirigida por San Méndez, una producción de Hobby estudio Creativo en Guadalajara, la canción cuenta con las voces invitadas de Portugal de Man. Nice es una canción de amor sobre ablandar el corazón calloso y experimentar el borde del deseo magnético. La conexión romántica, la vulnerabilidad y el riesgo que nos abre el amor. En diciembre del 2020, Ron D. Jules subió a su canal oficial de YouTube el video musical de uno de sus éxitos más recientes, Walking in the Snow. En el video nos muestran a Killer Mike y a L.P. como figuras de acción que son regalos de navidad que cobran vida y tienen la misión de derrotar a un ejército de juguetes malvados. Todo esto animado en stop motion bajo la dirección de Chris Hopwell, quien declaró que fue genial volver a colaborar con RTJ. Porque el joven Chris dirigió el primer videoclip en stop motion de los raperos titulado Don't Get Captured. John Head, completada durante 7 años por el director Takahari Hori, la sinopsis es que el héroe se infiltra en el laberinto del mundo subterráneo para salvar al mundo que está en camino a la extinción, debido a la contaminación ambiental y a una infección pandémica. Así que tendrá que cooperar con la vida artificial Mulligan para encontrar una manera de regenerar la humanidad. El número total de frames es de 140.000 y todas las figuras están hechas a mano. Salió a la venta el 26 de marzo y en 2017 ganó el premio a mejor largometraje de animación en el Festival Internacional de Cine pantalla, en donde fue halagada por el director Guillermo del Toro. Marvel M.O.D.O.K. tendrá a Iron Man. La serie animada en stop motion escrita y protagonizada por Patton Oswald donde nos presentan un Modoc de la tercera edad, dio a conocer que tendrán a Iron Man. Si bien estamos acostumbrados a ver al Iron Man de Robert Downey Jr., en esta ocasión será interpretado por John Hamm, a quien podemos ubicar por su participación en la serie Mad Men. Por el momento no se ha dado más a conocer, ni se ha confirmado una fecha de estreno, pero estaremos al tanto. La aclamada cantante y compositora Sarah Watkins ha lanzado su nuevo sencillo con un sorprendente video llamado Night scene". La nueva canción y video se estrenaron a través de Spin y aparecerá en el muy esperado LP de estudio de larga duración de La Artista. El video dirigido por Mertkan Mervelik es una obra maestra de stop motion que resalta aún más el tono positivo y elegante de la canción, por medio de recortes, en Cut Out. Muchas gracias Edu, y muchas gracias a ti, que escuchaste y viste este video. Ahora estás completamente informado sobre lo que pasa en el mundo de la animación en stop motion. Por último, solo nos queda invitarte a que te suscribas a este canal, nos ayudes compartiendo este contenido y así cuadro por cuadro ir construyendo una bonita comunidad de animación. Yo soy Rulo y nos vemos en un próximo video.